es qué? ¿Para qué le estoy pagando? ¿Para que hable nada más o qué? ¿A trabajar? ¿Qué hubo, pues? Si quiere tomar agua, tome toda la que quiera, pero en la casa. Aquí se viene a trabajar. Aquí el que manda soy yo. Si no le gustó el trabajo, pues me avisa. Que gente es lo que hay para trabajar? Uy, no, amiga. Definitivamente uno, porque ya no encuentra nada más que hacer. Pero la verdad, yo ya estoy cansada de las humillaciones de ese señor. ¿Y sabe qué es lo peor, Jennifer? Que uno se queda sin este trabajo. Y dígame usted, ¿qué más se pone a hacer uno? Pues, buscar algo nuevo, algo mejor, ¿no? Pero ¿en dónde, Jennifer, por Dios? Yo llevo meses buscando trabajo. La semana pasada me llamaron de un trabajo nuevo. Pero ¿sabes qué querían? Que trabajara de lunes a domingo. ¿Usted puede creer eso? Uy, no, muy aprovechados. Eso sí son chupasangre. Yo por nada del mundo me le esclavizo a alguien. ¡Hey! ¿Entonces qué? ¿Para qué le estoy pagando? ¿Para que hable nada más o qué? ¿A trabajar que pues? Eh... Hey Julián, hoy necesito 20 surcos, jumigados y abonados. ¿Listo? Uy, patrón, ¿cómo así? Con todo el respeto que usted se merece. ¿Sabe que me hago 5 surcos al día, máximo 7? ¿Cómo vas a poner a correr así? A mí no me importa eso, viejo. Aquí el que manda soy yo. Si no le gustó el trabajo, pues me avisa. Que gente es lo que hay para trabajar. Uy no, esta situación está muy dura, ya no alcanza para nada Hey, ¿Entonces qué? ¿Le estoy pagando por tomar agua o qué? Uy no señora, a mí me da mucha pena con usted, pero nosotros estamos trabajando de largo toda la mañana Imposible que no tengamos cinco minutos para tomar agua No, es que cinco minutos para mí es plata señora, si quiere tomar agua tome toda la que quiera pero en la casa Aquí se viene a trabajar Bueno señor Uy, no, patrón, ¿cómo así que 150? Si la semana son 300. Ese es el pago suyo, niña. La yuca o de precio. Si el producto que yo vendo baja de precio, el sueldo de ustedes también. Uy, no, señor. La verdad, no me parece justo esto. Nosotros aquí trabajamos de lunes a sábado y usted por ley tiene que pagarnos lo que es. Pues de malas. Eso es lo que yo pago aquí. Y si no le sirve, pues vaya, busque la comida en otro lado. Pues me voy. Yo no voy a permitir de que usted me humille de esta manera. Ah, y ojalá consiga bastante gente que le trabaje barato Permiso Julián Sí, yo sé que le estoy debiendo su plata, hermano Pero colaboreme. Es que me está poniendo la yuca y no he encontrado gente para trabajar. Estoy quedando en la quiebra, hermano. Colabóreme, por favor. Sí, Jennifer, yo sé que no le estaba pagando lo que es. Y le pido disculpas. Pero colabóreme, es que me está perdiendo la cosecha, mujer. Colabóreme, por favor. Ay, Dios mío, bendito. ¿Y ahora qué voy a hacer? Buenas muchachos, ¿cómo amanecieron? Gracias por venir. allí a recoger la cosechita que me están perdiendo, por favor. Don Fabio, pero es que nosotros antes de empezar a trabajar queremos saber a cómo nos va a pagar usted la semana de trabajo. Lo que diga la ley, muchachos. Si hay que pagar horas extras, pagamos horas extras. Pero uh -huh. colaboren, por favor, que necesito entregar un pedido hoy. Buenas tardes. ¿Cómo olvidar ese día, no? Si no hubiera sido por usted, esta es la hora que nos estarían pagando lo mismo. Obvio, es que el patrón se tenía que dar cuenta que una empresa sin empleados no funciona y con hambre menos. Obvio, eso sí es así. Alguien hoy abusa de la necesidad de una persona y se olvida que lo que hoy es dinero, mañana puede ser miseria. Y en el camino de esta vida, aquel que es justo, progresa, pero aquel que se suma al deshonesto, vivirá atrapado en su ruina. Soy J Broly, y si este video te gustó, compártelo, y no olvides comentar.